amigos de Cirreserva, reserva ¿qué tal ¿Cómo están hoy nuestro destino turístico es el Bañario cueva de las pavas un lugar muy bonito y muy concurrido por turistas nacionales y extranjeros así es que vamos a ver vamos a disfrutar un rato una bonita tarde con las frescas limpias este agua de este bonito lugar que es el Bañario cueva de las pavas y también vamos a ver qué potajes preparan aquí en esta zona así es que vamos chicos acompáñenme Ahora vamos a ver la variedad de artesanías que ofrece a los turistas, ya que este lugar es muy concurrido, ¿no? Acá nos encontramos con una de las señoras artesanas. ¿Qué tal, señorito? Buenas tardes. ¿De qué comunidad viene usted? Soy comunidad nativa de Tuyibiri. ¿Y desde cuándo viene trabajando aquí en ese bonito trabajo? Hace 10 años ya que estoy trabajando así en artesanía. Dime, ¿Y cómo ve la la concurrencia de los turistas? A este lugar. Este lugar viene siempre a comprar nuestra artesanía vendemos así nuestra artesanía para poder hacer estudiar nuestros hijos y hay dos comunidades nativas que pertenecen en Tingo María comunidad nativa es uh, Benajema que significa este pueblo nuevo otra comunidad nativa uh, suibiri hola, hola. significa bella durmiente muy interesante ceñito y qué me recomendarías para llevarme de recuerdo a ver uh, este acá este pulserita pulseritas también para espantar dicen no los malos espíritus Malísimo. dime y los precios son cómodos cómo ven los turistas llevan su recuerdo ah, de acá siempre llevan los turistas así pulseritas de semillas de pachaco o oeruro hay collares cada semilla tiene su nombre y tiene su significado también tu invitación a todos los turistas para que sigan viniendo a conocer ese bonito lugar uh -huh. eh, yo le recomiendo a los turistas que vengan a este... María que venga a comprar así los, nuestros artesanías, porque nuestras artesanías es más bonito que otros, otros, eh, otros collares que vienen de perlitas, y otras cositas. Muchas gracias y yo me voy contenta con esa pulserita, me han dicho que me va a ir muy bien el amor y el trabajo, así es que eso espero chicos, ahorita me voy directamente a las posas del bañero de las Pagas para refrescar, así es que vamos, sigan acompañándome. A pesar que ya es un poco tardecito, las personas siguen quedándose en este bonito lugar, ya que sus, gracias a, la, a las frescas aguas y cristalinas que tiene este bonito balneario, no, las personas se quedan hasta un poco tardecito en este bonito lugar, así es que vamos, síganme acompañándome en nuestro recorrido, este, el bañario Cueva de las Pagas, vamos. Encontramos en nuestro destino, el balneario Cueva de las Pavas. Esta es la poza principal donde los turistas se vienen a divertir, a refrescarse con estas ricas y limpias aguas, ¿no? En compañía de su familia. Así es que yo no me voy a quedar con esa oportunidad porque, como verán, el agua está súper limpia y cristalina. Así es que yo ahorita me voy a meter un chapuzoncito, a pesar que soy un poco resfriadita, pero igual no me voy a quedar con las ganas de disfrutar estas deliciosas aguas. Así es que a ver, producción, chápame el Mirko porque yo me voy a dar una refrescada. encontramos en la famosa estatua tallado por la naturaleza que es el trasero de la diosa de las ninfas a ver camarógrafo poncha a esta bonita estructura de piedra no y lo más interesante es que fue tallado por la naturaleza el hombre no intervino en esto como podemos observar es este, una estatua que asemeja al trasero de una señorita de espaldas nos dicen acá los pobladores que existe una leyenda, que en luna llena las parejas de enamorados, novios o esposos vienen aquí y los que se bañan en luna llena se juran amor eterno. Así es que ya saben chicos, en calcita si quieren venir a jugarse, a jurarse amor eterno con su parejita, vengan en luna llena. Si es mejor le dan un besito al trasero de la ninfa. A ver chicos, por favor, ahorita los chicos van a darle su besito al trasero de la ninfa para que dice que les dé suerte en el amor, pues, ¿no? A ver, vamos a ver qué desierto hay en esto. Así es que bueno, después de haber conocido este bonito bañario y después de haber visto esta bonita estructura que ha tallado la misma naturaleza, nosotros nos dio un poquito de hambre, así es que vamos a comer la comida rica que preparan aquí en esta zona. Después de habernos refrescado muy rico, nos tocó la hora de comer algo delicioso, así es que vamos, acompáñenme. Ahora nos encontramos con una potajera de comidas típicas de acá de nuestra zona. Hola, señorito ¿qué tal? ¿Cuál es su nombre? Alquilina. Ceñito, ¿qué tal? ¿Cómo? Cuéntame, ¿qué tal ves la concurrencia de turistas a este balneario que es Cueva de las Pavas? Sí, entra de bien. Vendemos panes, panes de gallina, cecina con tacacho. Cuéntame, ¿qué potajes son los que se quitan los turistas? comida típica qué nos recomendarías a nosotros para comer a ver ahí puede servir pues, este con tacacho o este, este plato típicas los turistas más optan por la cecina con tacacho ¿no? ¿Y sí, te acabó me imagino ya claro, pues, venadito este a la a la plancha venado a la plancha uy qué rico y también preparas picurito por si acaso Claro, pues, picurito frito chicharrón qué día se van a encontrar Sábado y domingo. ¿A partir de qué hora? A al partir de las 10 de, la de la mañana. Sí, de las 10 de la mañana. Entonces chicos de Cid reserva queda la invitación de venir a disfrutar estos deliciosos este, potajes selváticos, así es que no se pierdan. Y después de haber recorrido ese bonito lugar turístico que es el balneario Cueva de las Pavas, nosotros después de haber refrescarnos con las ricas, frescas y limpias aguas que tiene este bonito lugar y después de haber comido rico con la rica comida que preparan aquí las potajeras de la selva, nosotros nos vamos a descansar a nuestra casita porque ya es un poco tardecito, nos vamos a descansar hasta la próxima semana que vamos a salir a nuestro a otro lugar turístico, espero que les haya gustado esta nota que le hemos hecho con mucho cariño para ustedes yo me despido con un besote, nos vemos en set chicos, chao